El ruido no es solo una molestia que debemos soportar en la calle. Llega hasta nuestras casas y nos puede provocar problemas de salud en general. Veamos cómo nos afecta a nivel fisiológico. El sistema auditivo está continuamente abierto, incluso mientras dormimos. Las señales de ruido conectan subcorticalmente con el sistema simpático. Este es el responsable de preparar al cuerpo para lucha o huida. Durante esta reacción, nuestro cuerpo segrega cortisol, por lo que aumenta nuestro ritmo cardíaco, se dilatan los vasos sanguíneos que irrigan el corazón y los músculos esqueléticos, se libera glucosa y se inhibe el sistema inmunológico. Todo esto sería útil en una situación de riesgo, pero la exposición constante a altos niveles de ruido durante el día y noche se relaciona con enfermedades cardiovasculares, perturbaciones del sueño incrementos en la presión, entre otras. El ITDP estima que 27 millones de personas, es decir, 22% de toda la población en México, está expuesta a niveles de ruido provenientes del transporte terrestre, por encima de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Para prevenir los efectos negativos, se recomienda...